A este tema, y hemos estado nosotros haciéndonos eco también de otras situaciones que se han generado eh, durante los últimos meses eh, aquí en la República Dominicana y es lo concerniente eh, a esta situación que vive el mundo y que nosotros como dominicanos nos hemos sido impactados de manera directa. Y es con respecto al COVID-19 y los, la, las decisiones que se han tomado producto ¿verdad? de la misma situación y la gran cantidad de personas, de dominicanos que hemos perdido, ya casi arribamos a 3.000, producto de la pandemia del COVID-19. Pero me quiero referir específicamente a la actitud que hemos asumido, tanto nosotros, dominicanos, en materia ya como civil, pero también a una serie de, de acciones en las que han incurrido las autoridades que están llamadas, a velar por la, por la tranquilidad, por la seguridad de todos los dominicanos, sobre todo en, este, eh, en esta pandemia y específicamente en esta acción que es el toque de queda, que hace una decisión que han tomado las autoridades para evitar el contagio y que sigan muriendo más dominicanos. Me refiero a esta situación que se generó en la ciudad de Santiago con un médico cardiólogo donde tal cual eh, denuncia el Colegio Médico Dominicano en la persona de Waldo Ariel Suero, su presidente. Este médico cardiólogo fue eh, golpeado salvajemente como un animal, eh, algo que es improcedente. Eh, ustedes ven, por ejemplo, en el video cómo la guagua de la unidad de la policía se la atraviesa al momento de él abrir la puerta para entrar a su casa, eh, se desmontan del vehículo, abren la puerta de su vehículo, cuando él se desmonta, lo... ¿Qué, ¿qué pasó antes que eso? Bueno, no sabemos, eh, para ser honesto, pero yo no creo que bajo ninguna circunstancia... Eh, una persona y sobre todo un médico en medio de esta situación se merezca que se le dé ese trato. Miren ahí como él se estaciona frente a su casa para entrar, abre su puerta, se desmontan los miembros de la unidad de la Policía Nacional, van a intentar, abren el vehículo, eh, lo, se desmonta y lo... lo como yo voy a decir, o iba a decir como si fuera sometiendo a la obediencia, pero cuál obediencia, porque en lo que hace es se desmonta de su vehículo y e inmediatamente, pues, la patrulla, los agentes, pues le emprenden eh, tratándolo como si fuese un delincuente. Reitero, reitero, no sabemos qué habrá pasado eh, antes de esa situación, pero no creo que sea la actitud, por lo que en, en el día de hoy el presidente del Colegio Médico Dominicano, que ha anunciado y han de, de, perdón, denunciado otras acciones contra médicos en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de este toque de queda, porque aunque usted ve ese médico, creo que usted se ve ahí que está en Bermuda, no importa en la condición de que esté, es un médico y, y lo más probable tal vez que haya tenido que salir a atender alguna emergencia. Eh, ahí le doy la razón en gran parte al presidente del colegio médico que dijo que se iba a reunir y va a salir una reunión con el presidente porque esa situación no se puede seguir tolerando. Y es cierto, o sea, eh, la policía tiene que actuar con, con razonamiento, con mucho más eh, eh, precaución para evitar este tipo de ruido que hemos llamado, o sea, no hay razón para hacer este tipo de ruido en medio de esta situación cuando son cosas que se pueden evitar. Así que ahí está la denuncia del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel, Cero, Waldo Ariel Suero, quien tiene la intención de eh, eh, comunicarle al presidente esta actitud y que esta situación pues, sea eh, castigada.